de hoy vamos a analizar el tema del sector primario 2021, vamos a ver algunos tópicos particulares, vamos a revisar casos prácticos, pero algo muy importante les voy a pedir que si en el transcurso de mi exposición eh, notan que estoy diciendo algo que no les queda muy claro con toda confianza en el área de chat, por favor háganme la pregunta que consideren necesaria, que consideren prudente. Recuerden que este es un tema que tiene muchas aristas, muchas excepciones, pero mucha gente lo quiere ver como algo sencillo porque en sus guías de obligaciones no aparece nada. Error, tache, sí tiene muchas aristas, sí hay mucho que ver, sí hay mucho que analizar de este tema y precisamente por eso les voy a pedir que cualquier comentario que quieran hacerme con toda confianza, ahí tenemos el área de chat. Y si en algún momento pueden eh, pueden tener problemas eh, a la hora de, de escribir y se les hace más fácil tomar el micrófono y hablar con toda confianza, les damos el audio para que hablen y externen su pregunta. Vamos a arrancar con ese tema del sector primario, pues evidentemente hablando de qué es sector primario. Sector primario, para efectos simples comerciales, se entiende todas las actividades económicas dedicadas a lo que es explotación de recursos naturales, para obtener de ellos materias primas y que ellas sufran un proceso industrial. Todos los productos que vamos a ver en el tema del día de hoy están extraídos de la naturaleza en su estado natural. Valga la reexpresión. Al decir que extraemos de la naturaleza, quiere decir que en la naturaleza ya existen. Nada más es cuestión de cortarlos, extraerlos, arrancarlos o algunos tal como están, así se venden. Me refiero, por ejemplo, en ganadería, por ejemplo, en pesca. Tal cual como están, lo obtienes de la naturaleza y sin hacerle absolutamente ninguna adecuación al producto tal cual lo enajenas. Hablamos de actividades meramente comerciales. Esto tiene que quedarnos muy claro porque cuando hablamos de sector primario, hablamos de actividades económicas. Así que en todas ellas se busca un lucro al prestar un servicio, al vender el producto, en fin, al tener un lucro de la actividad que estamos realizando. Asimismo, la mayor parte de los productos que vamos a hablar están destinados al consumo humano. Dentro del sector primario tenemos actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, evidentemente los silvicultores... Tienen actividades que no tienen nada que ver con consumo humano, pero se les considera en este tipo de este rubro porque son actividades de tipo primario. Bien, el consumo humano es la alimentación, entonces, actividades como la agrícola, como el ganado, como la pesca, sí están predestinadas a terminar en consumo humano. Ante eso, <ríe> nos queda más decir que estos recursos naturales los vamos a explotar y vamos a obtenerlos de ellos. Como les digo, el sector primario son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Para fines fiscales las hemos querido denominar actividades agapes, que son las agregaturas, pero a alguien se le ocurrió cuando nació la ley 2014 invertir el orden de las palabras silvícolas y pesqueras y al, en vez de ser agapes, ahora son agasip. A de agrícolas, G de ganaderas, C sí de silvícolas, la P de pesqueras. Entonces, indistintamente, cuando me escuches hablar de actividades agapes o actividades de sector primario, quiere decir que estoy hablando de todas. Todas las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Cualquiera de las cuatro, evidentemente algo importante, cuando hablamos de actividades económicas quiere decir que tú te dediques a eso. Al decir que te dediques a eso... Quiere decir que realices la actividad, no prohibitivamente que no realices cualquier otra. No, tú puedes dedicarte a cuanta cosa se te ocurre en la vida. Finalmente la constitución te protege en eso. Tú eres libre de dedicarte a la actividad económica que tú creas conveniente, que económicamente sea más lucrativa y que más te guste. Pero para efectos fiscales, que es el tema del día de hoy, vamos a analizar que si hay ciertas limitantes que pueden o no, a, a determinar cómo trabajamos. Cuando hablamos de actividades agrícolas, el 16 del código nos define todo tipo de actividades que vamos a ver. Para efectos de actividades agrícolas, la definición está en la fracción tercera. ¿Qué nos dice la fracción tercera? Que son actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de productos obtenidos. Vamos a analizarlo porque finalmente cada frase tiene mucho de trasfondo. Pero quiero detenerme en esta primera frase. La primera enajenación. En actividades agrícolas, señores, se da mucho que la primera enajenación llega a darse aún sin que el producto esté 100% listo. Me explico, si activamos actividades agrícolas, hay personas que a la hora de que siembran un producto, ¿qué es lo que venden? Un invernadero que vende. ¿Ya un producto listo para cosecha? Claro que no. En los invernaderos se tienen bastantes plantas, semillas, que aún no germinan, que aún no dan fruto, inclusive me he enterado de algunas áreas, algunos, eh, algunos invernaderos, que lo que tienen son semillas. Semillas que se les da cierto proceso para que empiecen a germinar. Pero sigue siendo una semilla. Y esa semilla, en este caso de trigo, por germinar, se traspasa y se vende. ahí quiere decir que yo estoy vendiendo una semilla, ¿sí? Y esa semilla es un producto agrícola. Y esta persona que te está comprando el producto también es un productor agrícola, sí, también lo es, y toma la semilla y la siembra. Quiere decir que en el invernadero hubo siembra, cultivo, cosecha. Y posteriormente la otra parte que te compra la semilla también va a ser lo mismo, ¿sí? Lo que tú le das, lo siembra, lo cultiva y lo cosecha. También se da con algunos productos de invernadero, donde tú vas y compras una planta. Pero una pequeña planta, 20, 30 centímetros, un metro. Y esa planta que te entregan, tú vas, la llevas al campo, la llevas a tu parcela y la vuelves a sembrar. Ah, caray, pero la persona, el invernadero que me lo dio, ya tuvo un proceso de siembra, cultivo y cosecha. Así es. Y en ese momento que llegas tú, nuevamente tendrás que hacer siembra, cultivo y cosecha. Alguien preguntará, oye, entonces, ¿dónde quedamos con la primera enajenación? Bueno, déjame decirte que precisamente la clave está ...en que tú realices las actividades. ¿Por qué? Porque resulta que esta primer persona, el invernadero... ...recibe la semilla, siembra. La deja que germine, que tenga un proceso de cultivo... ...y luego la extrae, con lo cual la está cosechando. Una vez cosechada, ¿qué es lo que hace? La primera enajenación. Además de que no hay un proceso industrial, es decir, no pierde su forma, su consistencia, sigue siendo una semilla. Luego entonces, en ese momento, ya se, pro, se terminó tu proceso agrícola. La otra persona compra la semilla. ¿Y qué hace con ella? Vuelve a empezar el proceso. Siembra. Cultiva. Cosecha. Y otra vez hace una enajenación. Tú me dirás, no es la primera enajenación. Déjame decirte que sí, sí es la primera enajenación, porque lo que él está obteniendo es un producto totalmente diferente a la semilla que le entregaron, a la planta de 20 centímetros que le entregaron. Es un producto totalmente diferente. Luego entonces no podemos decir que lo que está haciendo es exactamente la misma actividad. No lo es. Así que, por eso la importancia de siembra, cultivo y cosecha. Ahora. Estas tres actividades no quiere decir que el empresario o la sociedad tenga que hacerlas en forma personal. Evidentemente quiere decir que puede contratar personal y ese personal es que es el que se hace cargo de realizar las actividades. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la autoridad nos pregunta eso. Oye, ¿cómo realiza las actividades? En forma personal. Oye, pero no te creo que hagas tú todo eso. Pues si quieres una foto como la del amigo ahí hincado mientras estás calculando cuánto es lo que va a cosechar, pues te la enseño. Pero la forma de demostrar la materialidad tiene que ver con demostrar que sí realice la actividad, más no que tú vayas te in que y digas yo quiero hacerla. Puedes hacerla vía un tercero también. Los productos que se extraen no deben de ser objetos de transformación industrial. ¿Qué sería transformación industrial? Bueno, primero, antes de hablar de transformación industrial, vamos a ver a detalle qué son estas tres referencias de las actividades. Primero, actividades de siembra. Siembra implica necesariamente que nuestros productos los tomemos y los enterremos, los metamos dentro de lo que es la tierra para que germine y desarrolle plantas, y esas plantas a la vez nos den un fruto. Ahora, puede ser que esa misma planta, si el fruto que vamos a obtener, una selga, una cebolla, una papa, eso mismo que enterramos, cuando ya nos dé un fruto, lo vamos a arrancar por completo. Es decir, no va a quedar una porción para después aprovecharla, ¿no? Todo lo arrancamos completamente. No dejamos, dijéramos ahí, no dejamos algo para después, nada. Tal cual, todo no lo llevamos. Esto se enteraría que es el proceso de siembra, el proceso de obtener las semillas, pero como te acabo de explicar, puede ser que ya tengas un proceso previo, como el de la germinación de la semilla, como el del desarrollo inicial de la planta, y entonces lo que estés sembrando, ya sea una semilla germinada o una planta que ya lleva un proceso productivo, todos eso también se considera siembra. Asimismo, luego sigue el proceso del cultivo, que definitivamente no es lo mismo que la siembra. El cultivo son todas las actividades tendientes a realizar para que ese producto que tiene sembrado se desarrolle y tenga crecimiento y, por lo tanto, te dé el producto que estamos hablando, ya sea el fruto o la propia planta. Buena parte de estos procesos denominados cultivo no son de índole natural, es decir, vamos a regresar a nuestras clases de primaria, ¿qué quiere una planta para crecer? El sol y el agua. Y a veces los ponemos al aire libre, y en ese aire libre llueve, en mi región que llueve mucho, me vine ahorita lloviendo, y hablando de lluvia, y hablando de sol, estos son procesos naturales que yo como ser humano no debería estar alterando, sino dejar que los mismos hagan que la planta tenga su proceso de cultivo. Como seres humanos hemos alterado un poquito el cultivo y ¿qué es lo que hacemos? Pues por ejemplo, le inyectamos algunos, eh, algunos productos, ¿para qué? Para evitar las plagas, para eh, hacer que dé una producción más alta, de pronto como que a la plantita le echamos tres, cuatro cosas más, al huesito que enterramos eh, le, le damos un proceso adicional ¿para qué? Para estar mezclando una, un tipo de planta con otra, en fin, estamos haciendo procesos adicionales, y estos procesos adicionales son parte del cultivo, es decir, todo lo que gastaras en fertilizantes, en productos químicos, ya sean, cómo los llamamos ahorita, naturales o no naturales, orgánicos u no orgánicos. Estos productos que estamos injertando para que el producto tenga un mejor rendimiento o una mejor calidad, se le consideran parte del proceso de cultivo. Por tanto, a la hora que yo los erogue, pues evidentemente serán una erogación que sirve como parte del proceso de cultivo. Asimismo, y finalmente vamos a hablar del lo que es el término cosecha. Ya una vez que hemos terminado el proceso de siembra, de cultivo, viene el proceso de cosecha, donde, como te dije en un primer ejemplo, puede ser que extraigas el, el producto todavía medio listo para después darle otro proceso y después enajenarlo, o sencillamente que ya el producto como tal lo extraigas del árbol. O lo extraigas por completo de raíz con todo, planta, raíz y demás. O nada más extraigas una parte de la ramita. ¿Cómo se da eso? Si extraes una fruta, la mayor parte de las frutas las extrae las arrancas de la planta, pero el árbol sigue en pie. En cambio, hay otros vegetales que cuando los extraes, lo único que haces es que es. Se extrae por completo todo, todo y se queda absolutamente nada en la tierra, por lo cual tienes que volver a empezar. Estos serían los tres procesos sabiendo un concepto más amplio, siembra, cultivo y cosecha. Pregunta, si efectivamente realizas todas esas actividades, ¿por qué la autoridad te diría que no eres un productor agrícola? Pues muchas veces el proceso y el problema viene en que no realizamos estas actividades y sobre todo no las acreditamos. Al decir no las acreditamos, quiere decir que yo llego y eh, me diré alta como productor agrícola. Perfecto. ¿Qué haces? Vendo reses, vendo fruta. Mira, si vendes fruta y la fruta la compras, eres comerciante. No me vengas con cuentos que eres productor agrícola. Si compras fruta y vendes fruta, eres comerciante. Eso me limita a que no pueda comprar. Si te comprometiste a entregar 6 kilos y nada más tienes cinco, puedes comprar uno. Pero la mayor parte del producto que tú enajenes debe de ser producto que tú mismo siembres, cultives, coseches. Esa es la clave para poder yo considerarte un productor agrícola. Que tengas todo el proceso. Y como te decía, estamos hablando de productos que tienen que estar enajenados, que sea su primera enajenación, y por último, que este producto no haya sido objeto de una transformación industrial. Cuando hablamos de transformación industrial, ¿qué diríamos? Bueno, transformación industrial sería que este producto natural cambie. Tú me dirías, bueno, ¿qué tanto debe de cambiar? Para saber qué es transformación industrial y cómo lo que yo vendo puede seguir siendo transformación industrial. Ah, bueno, entonces hablaríamos, ¿qué productos vendo? Si sí compro una plantita, lago que crezca, lago que se desarrolle, y posteriormente, ya que es un árbol, le extraigo las frutas, y vendo las frutas, y las vendo exactamente como las de la imagen, las vendo como un producto, como una fruta. Luego entonces lo que estoy vendiendo es frutas en su estado natural. Oye, y si esas frutas les hago un proceso, yo te preguntaría, ¿qué proceso? Porque si hablamos del 6 reglamento de la ley del IVA, ahí nos habla de lo que debemos entender por transformación industrial. Nos dice que si tú tus productos los ofreces a la venta, cortados, aplanados, en trozos, <risa> frescos, Salados, secos, refrigerados, congelados, empacados, se considera que no han sido objeto de transformación industrial. Acaray quiere decir que si yo tengo la fruta así, empacada, no ha sido objeto de transformación industrial. No, cortada, quiere decir que yo la parto en cuatro partes, la naranja para que se vea más antojable o parto en dos partes la manzana para abrirle que se vea, agarro el melón y lo abro para que se vea lo que estoy vendiendo. Quiere decir que sigo vendiendo el producto sin transformación industrial, efectivamente, sin transformación industrial. Por tanto, tendrías que decir que lo que estás vendiendo es un producto sin transformación y por tanto afecta al beneficio de ser agape, o sector primario, como te digo, distintamente Bien, entonces ya caemos en la cuenta, de que si quiero ser un productor agrícola, que la autoridad fiscal me reconozca con beneficios, ¿qué debo de ser? Uno, debo de realizar todas las actividades, siembra, cultivo, cosecha. Y dos, que sea la primera enajenación de esos productos. Y tres, que los productos que yo enajene no estén en procesos adicionales a estos. ¿Por qué? Porque si me dice, ¿sabes qué? Lo que estoy vendiendo... Es una fruta, pero yo la vendo con su chilito, con su sal, la cortela y sabes que estás dándole un proceso adicional, nada más, si es cortada no pasa nada. Pero si las fresas las vendes como mermelada, si las naranjas las vendes en jugo, híjole, entonces ya te diría, no eres un productor agrícola. Tu proceso ya es otro, tus productos enajenados son otros y por tanto ya no serías sujeto a los beneficios del régimen fiscal de los agapes. Entonces, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo que cuando tú vendas un producto y elaboras el CFDI, en el CFDI selecciones la clave del producto fresco. Recuerda que las claves del producto son pero vitales en este momento. Si tú dices que vendes las fresas y luego me dices, no, vendo mermeladas, ¿sabes qué? No, tú nada más vendes fresas, factura con la clave de fresas y nada más. Que alguien más, a alguien más, se encargue del proceso de las fresas, su transformación y su venta como mermelada. Oye, ¿podría yo algún día brincar este proceso? Sí lo podrías brincar, pero ¿qué crees? Ya no serías productor agrícola, ya tendrías tu actividad normal como activa empresarial y profesional, o régimen general, si eres persona moral. Dime, ¿te conviene no te conviene? Ya te enseñaré algunos elementos para demostrarte que no te conviene. Debes de quedarte donde estás pero a lo que voy, evidentemente esto implica que consideres bien estos procesos industriales para que no los realices, para que tú sigas siendo una persona física, persona moral, con actividades agapes, si no transformas industrialmente tus productos. No los transformes, déjalos como están, haz tu actividad y véndelos en su estado natural. Ahora, un problema recurrente es que la mayor parte de las personas que quieren ser agricultores ya no tienen un espacio físico donde realizar esa actividad. Es decir, son agricultores, pero no tienen tierra. ¿Qué pasa en esos casos? Si eres un agricultor que tiene ese problema de que no tienen tierra, déjame decirte que no está todo perdido. Lo primero es... Si hay un problema de parte fiscal, ¿crees que Hacienda me busque pleito? No, de ninguna manera. No vas a tener ningún problema porque para ser agricultor no se requiere ni es un requisito indispensable que tengas una tierra, una parcela o un terreno a tu nombre. Ya vi un precedente de eso no hace mucho tiempo, hace seis años, donde propiamente alguna persona se ampara y le dice a la autoridad, a ver, momento, dentro del 16, fracción tercera que acabamos de leer, Dime dónde dice que debo de tener tierra. No. Lo único que dice es que tengo que acreditar que realizo las actividades agrícolas, es decir, siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de productos que no han sido objeto de transformación industrial. Nada más. Absolutamente nada más. Es irrelevante si yo tengo o no tengo una parcela a mi nombre. ¿Esto por qué llega a pasar? porque como tú sabes, en nuestro país tenemos todavía muchísimo que trabajar en cuanto a posesión de la tierra, porque todavía estoy teniendo y trabajando una tierra de mi padre, de mi abuelo, de mi tía, de en que me dejó que la trabajara, en fin. Hay muchísimas parcelas que están pendientes todavía de escriturarse al verdadero tenedor de esas tierras. Ahora, hay gente que todavía hoy día tiene tierras, tiene parcelas, pero que definitivamente no le interesa trabajarlas. Así que te dice, mira, yo un tiempo sembré ahí un poquito de sorgo, un poquito de maíz, ya no le he sembrado nada, te rento las tierras. Oye, ¿qué crees? ¿Ese arrendador qué onda? ¿Es productor agrícola? No. Porque él no va a sembrar, ni va a cultivar, ni va a hacer nada. Él es un arrendador. Y arrendador de tierras tiene su propio régimen principal, que es arrendamiento de bienes inmuebles. Pero si tú, que eres el arrendatario, sí vas a realizar las actividades, vas a sembrar, vas a cultivar, vas a cosechar, sí te puedo llamar productor agrícola. Así que la clave es, ¿necesito una tierra a mi nombre? No, no necesariamente ocupas que la tierra esté a tu nombre. Lo que sí te diría, ten mucho cuidado en demostrar que sí realizas la actividad. Que sí, efectivamente, tengas siembra, tierras cultivo, tengas cosecha y tengas erogaciones vinculadas a esos tres puntos, porque evidentemente no me vale con tu dicho que digas, pues yo sí me dedico a esto, y cómo lo acreditas, tienes alguna factura de un producto que hayas comprado para, la, para el cultivo, a la hora de cosechar, ¿cosechas tú o consigues gente que coseche? ¿Cómo es el proceso? Aquí tendríamos un verdadero problema que si no sabemos demostrar que efectivamente sí si realizamos esa actividad, ¿Cómo lo podríamos realizar? Aquí la clave, señores, es, estas actividades son efectivamente necesarias, hay que acreditarlas, lo que sí no es necesario acreditar es la tenencia de la tierra, olvídate de ese requisito, no es un requisito indispensable, no hay que preocuparse porque si es mía la tierra, me la prestan, me la rentan, la cuestión es que demuestres que sí realizas las actividades. Oye, un problema recurrente hoy día, tú lo sabes, estamos hablando de los denominados factureros o que en mis tiempos los llamamos los EFOS. ¿Quiénes son los EFOS? Los EFOS son las personas que tienen la característica de emitir comprobantes, pero a la hora que les pides que demuestren la materialidad de la operación que demuestren que efectivamente realizan esa actividad, que crees? No tienen cómo demostrarlo. No tienen cómo demostrarlo porque no realizan las erogaciones o sencillamente no piden comprobante de esas erogaciones. Oye, si en algún momento la autoridad me dice, oye, tú eres un EFO. Porque yo nada más veo que emites facturas y en tu eh, depositorio fiscal no hay más que facturas de ingresos ¿Qué compras?